en el sector William Mieses de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que padecen desde hace varios años por la contaminación de la cañada Adiós, que, que la gente vaya a puesto basura en la cañada y, y, y los tubos de los baños también, eso es un bajo que no hay quien esté queremos que, que vengan a poner la cantarilla mm -hmm. que la, allí la, la mitad. ¿Cómo se llama esta cañada? ¿Eh? ¿Cómo le dicen esta cañada? William, eso te llama este barrio. Oh, mire, si ese ranchito fuera alquilado, yo aquí hace tiempo que no viviera. Mire, esa caña a medianoche, uno no duerme desde de bajo tan grande. Es que sueltan vaina de para allá arriba de los lados de la fortaleza, todo bien. ¿Qué vaina? Basura, funda, plato higiénico, toda la porquería, saco cuando está lloviendo. Y eso se acumuló todo. ¿Y han venido por aquí las autoridades? No, no ha venido nadie. Mire, no hay quien duerma, eso está tapado, esa caña. Eso es una querosidad que joda lástima. Ahí anda la basura, mire. Hacen llamado a las autoridades para que acudan a resolver la problemática. ¡Que ¡No ayuden con ese! Que, bueno, en esa cañada tuve que eso es, y eso no va a enfermar a todos porque mira hay muchos niños que se entran en esa cañada y eso es mucho desperdicio demasiado sucio que hay ahí si sí, ellos lo ayudaron votando eh, votando por él el debe de BD cuál era venía a arreglar nuestras no situaciones de nosotros esa caña que estamos podridos con esa caña ¿eh? y, y, y todas las cosas nada más nada más ofrecen ofrecen y no y no hacen nada Aquí que no vengan ellos a recoger votos otro día, porque aquí somos como los pavos, que los pavos no más valen para, para la noche buena y nosotros para, para, para los votos. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.